hola familia les traigo otro evento en aplan va a ser un vídeo corto porque quiero mencionarles sobre el explorador que van a regalar durante este evento pero antes quiero mencionar algo que hice mal durante el último vídeo mencioné cuándo va a ser el live stream también mencioné del sorteo que voy a hacer para regalar una propiedad y dos tarjetitas NFT. no lo mencioné en el vídeo pero déjenles enseño en el último vídeo se me olvidó mencionar sobre el sorteo que tengo planeado hacer ya que vamos a llegar a los 100 miembros del canal. No lo mencioné en ese, en ese video que subí hoy, pero en la descripción está toda la información. Aquí está el formulario que tienen que llenar. Voy a regalar una propiedad en Brooklyn y dos tarjetitas NFTs. También voy a intentar hacer un live stream por primera vez a ver si me sale y el live stream será a las 1 pm tiempo de San Francisco. Ahí estaré conectado para responder sus preguntas y durante ese tiempo también voy a estar tratando de terminar los requisitos del evento de este fin de semana para que me regalen un explorador NFT. Pondré toda esta información en este video. Estas últimas dos semanas han tenido eventos sobre las olimpiadas y le llaman los juegos de verano lo que les quiero compartir bajamos es este evento donde van a regalar tres propiedades que son de colección ultra rara en brooklyn el evento empieza el viernes 6 de agosto a las 9 de la mañana tiempo de san francisco es importante que sepan el tiempo y las horas para que no compren y no vendan antes de tiempo a los que ya pueden vender en Dólares, si se ganan una de estas propiedades, por ejemplo, esta de casi 3 millones de UPEX, si la ponen a la venta por 2 mil dólares, la van a vender rápido. Si alguien se la gana y la quiere vender en dólares y pueden vender en dólares, van a poder sacarle una buena ganancia porque las ballenas van a querer tener esta colección ultra rara. qué es lo que tienen que hacer muy fácil si tienen UPEX. Acuérdense, este evento. Van a regalar tres propiedades, pero también nos podemos ganar un explorador. En los otros videos les mencioné que estos exploradores en un futuro se van a poder vender. Van a ser como de colección en uno o dos años. Lo primero que tienen que hacer es enviar a su explorador a tres propiedades diferentes. Usar tres cents. Después tienen que comprar una propiedad o la mintean, la acuñan o la compran en el mercado que otro jugador la esté vendiendo. El tercer paso es que tienen que vender una propiedad. Y después van a tener que llenar el formulario. Este es el formulario que tenemos que llenar. Una vez más nos dan los pasos que tenemos que tomar. Aquí dice que los swaps no van a contar. El intercambio de propiedades entre jugadores no van a contar. Tienen que hacer todo esto empezando el viernes, agosto 6, a las 9 de la noche. 9 de la noche de tiempo de San Francisco hasta el, el lunes, agosto 8, a las 11.59 de la noche tiempo de San Francisco. Durante ese tiempo es cuando tienen que hacer estos tres pasos. Ponen su correo electrónico, su nombre de usuario, te hablan y aquí están preguntando qué deporte que por el momento no están en las Olimpiadas les gustaría ver en las Olimpiadas del 2024. Así es que llenen ese formulario. Si tienen para comprar una propiedad, espérense. Por eso quise hacer este video lo más pronto posible. Y recuerden, si hacen todo esto, se van a ganar un Explorador. Bueno, familia, es todo lo que se tiene que hacer para este evento de fin de semana. Espero que lo hagan para que se ganen su Explorador gratis. Puse el documento en el canal de Discord para que lo, lo lean. Y pondré el link para, para el canal de Discord para que puedan leerlo más, más tranquilamente. Recuerden de registrarse para el sorteo de la propiedad que voy a regalar. Porque ya vamos a tener 100 miembros. Esta es la, la casa, pero va a ser el NFT en Apland. Aquí está la dirección por si quieren ver dónde está en Brooklyn, en el mapa de upland Esta es la, una de las tarjetitas que voy a regalar. Van a necesitar que tengan la billetera del Wax para que se las transfiera igual este también voy a regalar y otra información que, que creo que voy a necesitar para que los contacte yo a los ganadores en agosto 13 a las 12 de la tarde tiempo de san francisco se va a, se va a cerrar este formulario tienen que estar inscritos suscrito al canal de youtube y el sorteo lo haré en vivo agosto 14 así que tienen suficiente tiempo para hacer su billetera del wax para que por si se ganan uno de una de estas dos tarjetitas se las pueda yo yo mandar cómo hacer la transferencia de esta propiedad al ganador si alguien sabe cómo la hacen lo dice pero esa es la que voy a regalar bueno familia que tengan buen día ojalá hagan el evento de este fin de semana en la descripción dejaré todos los links otra vez para el sorteo y menciono lo del live stream a ver si me sale esperemos que sí que tengan buen día y nos vemos después